Muchos cubículos, muy avanzado el sistema. Jóvenes, profesionales, desde los fisiatras, los, los que manejan, los doctores, todo. Muy organizado, muy, muy excelente. Y ellos están experimentando una serie de dificultades. Son dos o tres las necesidades. Yo voy a poner el ejemplo con el primero. Estamos en una ciudad que se ha convertido prácticamente... Aquí estamos como una selva. Entonces, sálvese quien pueda. Pongo el ejemplo del banco de reserva que está en la avenida del presidente Antonio Gómez Fernández y Palmares, porque hay un semáforo. Y cuando uno va a salir, le resulta imposible salir. Yo antes mío puse ese semáforo, ¿eh? Y no estoy de acuerdo por el asunto de, del tránsito. Ahí no debiera existir un semáforo, debiera estar un AME. Para cuando está la congestión, pues hacer pasar y salir a la gente y que el tránsito fluya. Pero dije, no, estoy equivocado. O porque si con un semáforo no se puede pasar en ese lugar tan neurálgico y la gente de rehabilitación. Yo iba pasando una, una señora mayor y yo estoy vivo de casualidad. No solamente que no se detienen. Y que ni el mismo personal que trabaja ahí puede salir porque está preso, no hay reductores de velocidad, no hay un AME. Y aquí los AME han cuartelado, o la gente de la DGC, como ustedes quieren llamarle. Yo nunca le voy a poder decir de DGC. Porque eso cambió la sigla, se puso el Intran, se creó la ley, eh, ¿cómo se llama? La 6317, de tránsito. Una nueva y es lo mismo que está funcionando. La gente de la DGC pasó a ser agente recaudador de impuestos del Estado y se olvidó el tránsito. En el país el tránsito es el demonio. Bueno, tanto es así que desde el 2014, búsquelo ahí, Guinness Reco plantea que República Dominicana es el lugar más peligroso del mundo para conducir en carretera. Del mundo. Sin situación de guerra. No, los países que están en guerra son menos peligrosos. Porque solamente cuando está el tiroteo, no, por aquí es permanente. Aquí el que sale en un vehículo no sabe si va a llegar vivo hasta que llega a su casa. Entonces, si no hay condescendencia y yo me salvé porque yo era Pitágora, a lo mejor si no soy Pitágora me dan dos tiros. Si le digo lo que me dijeron, ¡Uy, es Pitágora! Te salvaste de, de no darte dos balazos ahí en un camión allá al tote. Entonces, a esa gente que está ahí, ahí van personas con problemas de discapacidad física que no pueden entrar no hay ni siquiera una, una señalización. Eso deben ponerle un letrero grande, ponerle reductores de velocidad. Además de los reductores de velocidad, no la de de, de cemento, los bolas gigantes para que pasen despacio, porque ya están las la plazas y un semáforo para que reduzcan. Y yo dije que en la entrada de la ciudad, el alcalde se llevó de mí y lo hizo. Parece que los que del comercio de por ahí se quejaron. No, no hizo mal, porque ahora los camiones y los cuatrimotores, los, los Ford que se llama?, Pasan por ahí echando competencia y, y el que, bueno, ahí se van a matar muchos. Ya han habido dos accidentes fatales que han cobrado cuatro víctimas fatales. El último vehículo se metió ahí así Ciplasi, casi completo ya. Y el que sale a esas urbanizaciones tiene que salir, bueno. Entonces este lugar, además de tener eso, esas bolas, esos reductores, debe tener, no se puede colocar un segundo semáforo, pero sí de los que hacen eh, que pestañen, ¿verdad? ¿Sí? Que gradúa la luz, mira, eso, eso te van a, encendiéndose y apagando, y entonces un letrero, y, y que se ponga la cuestión de personas minusválidas, un pasillito, ¿verdad? Que esos reductores que he dejado bolotas grandes, para yo poner un ejemplo, y que estos son los reductores y que quede como ese pasillo. Para que una ME, porque usted sabe qué está, qué está haciendo, un empleado buscó un letrito de pares, arriesgándose que un día hagan pares y lo lleven a él con la vieja que lleve, con el viejito que esté pasando. Entonces eso no puede pasar en una entidad tan necesaria como esa. El presupuesto principal de los hospitales de este país se va primero en los accidentes de tránsito, en la área de traumatología, en las emergencias. Precisamente por la gran cantidad de accidentes podemos evitar eso. Y me comentaba el padre, y yo ni me estaba, ni me estaba recordando de eso, que es el otro lugar, que ahí en la Avenida Libertad en la proximidad de la escuela Paulina Valenzuela, los muchachos, en la inmediación de la liberación en Sánchez Águila, no, los muchachos no pueden salir, que los estudiantes duran 5 y 6 minutos para pasar, y no lo deja pasar nadie, y cuando ellos cruzan se arriesgan a que los maten, porque nadie reduce la velocidad. Bueno, yo venía hace un momentito de, de Tenares, oye, eso da miedo, miedo, Además de que eso está todo arrabalizado, que todos esos negocios han cogido las aceras, que hay música y rumba por todas las partes y que es imposible cruzar. Hoy es jueves, yo imagino viernes, sábado y domingo, que es el día de fin de weekend y de ventina, que ni el demonio puede pasar por ahí. Y se ha olvidado eso. Esos pobres necesitan, porque son los pobres. No es que quiero estar en contra de nadie, porque mis hermanos estudiaron todo ahí. Pero lo que los de la Alta Gracia le ponen una amén. Y le hicieron un peatonal. ¿Y por qué ahí no le hacemos a la cula la a Valenzuela un peatonal? Vamos a hacer un peatonal. Pero por lo menos vamos a poner el reductor de velocidad. Y un AME ahí también. A un DGC. ¿Para qué están ellos? Para estar cerrado todo ahí, esperando que haya un accidente y que se maten dos o tres y la ciudad entera congestionada y entaponada. Porque además tenemos la maldición de que hemos tenido gestiones de alcaldes que no tienen la más mínima idea de lo que es el urbanismo. Que lo que sí sabe es meterse los cuartos al bolsillo. Yo le puedo usar ese término de carterismo y de bolsillismo, eso lo podemos usar. apropiación ajena. Sí, de apropiación ajena, sí. Y como dijo la magistrada cuando juzgaba a los dos gatos, que ellos nos han robado y han cometido indelicadezas y desorden en sus finanzas. para Se fue bueno, más bonito, ¿verdad? Entonces vamos a tener piedad, vamos a tener compasión con el más necesitado, porque el colegio de la gracia lo tiene, donde yo estudié, en San Vicente lo tiene, los colegios privados lo tienen y los pobres no, que lo lleve el diablo. ¿Eh? Esa, esa de Santa Rosa fue una lucha nuestra, que nosotros vivíamos diciendo, mire, va a matar uno, ahí hay, un, ahí hay que hacer un peatonal, que, que dicho sea de paso, casi no lo usa, yo no entiendo, el dominicano.